El alcalde Alex Díaz se pronunció de esta manera luego de la visita hecha el pasado lunes por la señora Robin Bernstein, embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, a esta ciudad de San Francisco de Macorís. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.